Las embarazadas Es una pregunta ¿Se puede? María Emilia Marín Lo responde ¡Bravo, chicos! Me María mucho. Emilia Marín ¡Eh, eh, eh! la pregunta! Sí. ¿Cómo estamos? Oy, pero mirá, muy bien porque veía al bebé dando vueltas acá por el, por el plato, por el estudio sí. Y decía, qué bueno me vino para, para la, la sección les iba a pedir que me lo dejaran un ratito eh, está, todo está, está todo enganchado acá Está todo enganchado, está todo preparado, señoras y señores Hay una claro. producción tremenda acá claro, claro, Bueno, el sexo en el embarazo Primero que nada me preguntan, ¿se puede? Esta pregunta me la hicieron varias embarazadas en Instagram Y me dijeron, por favor, habla de esto Así que mirá cómo te escucho ¿eh? Mirá cómo te leo en realidad y escucho a ustedes ¿Qué pasa en el sexo en el embarazo, chicos? ¿Se puede o no se puede? Primero y principal, hay que determinar ciertas cosas. Eh, hay dos personas, ¿no? Dentro de esa relación, pueden haber más, por supuesto, pero vamos a hablar de una relación eh, convencional, si se quiere, si es género heterosexual, en donde hay un este, masculino, hay un varón y hay una mujer embarazada. Primero que nada, hablar de las diferencias fisiológicas, ¿no? De repente esta mujer empieza a notar ciertas cosas en su cuerpo que. Eh, Che, mirá, está, está saliendo un bulto acá, qué onda, ¿qué es esto? Y las Lolas. Y las se Lolas. Explotan. Y de repente empiezo a tener una incomodidad. Física notora, notoria, es esto de no duermo bien, estoy más cansada, necesito descanso. Pero suceden dos cosas generalmente, vamos a hablar de generalidades. En el embarazo hay mujeres que o les sube muchísimo las hormonas y ven el lampazo y se erotizan con el lampazo y dicen ¡Quiero el lampazo para mí! Esa puede ser una opción. O hay mujeres que se despiertan así y te dicen ¡No me hables! y listo, ¿eh? puede pasar, o sea, o hay o mucho o poco, ¿sí? El tema está, ¿qué pasa con el que está afuera? Que no entiende un pomo. Primero, se encuentra con alguien que está un poco irritable, un poco quizás, le falta un poquito de paciencia, llora. ¿Llora? Y decís, pero si te dije hola, ¿qué pasó? O sea, eh, de repente no puede comer lo que quiere, entonces hay una irritabilidad, de repente se siente incómoda, se quiere parar y le duele todo. Entonces, ese, ese que está afuera empieza a notar algo diferente en el cuerpo de la otra, pero él no sabe qué pasa porque a él no le cambia nada, en realidad, nada. Nunca, veces, nunca, nunca, jamás. Nunca le cambia nada, jamás. El tema chicas está, la catar, sí, chicas la catar, pero sí. es que todos los, hombres, todo los Entonces, vamos. ¿qué pasa? Vos imagínate que una mujer embarazada <ríe> le tarda el cuerpo dos años para que las vísceras vuelvan a su lugar. ¿Dos años? Dos años. Añadir ah, reloj. Yo diría que, <risa> que, que, que había comido. Yo decía lo mismo. Eh, entonces, vos imagínate, entonces hay que hablar un poco de esta ansiedad que le produce al varón, porque el varón tiene también esta necesidad fisiológica de, de tener una vida sexual sana. Y la mujer también tiene una necesidad fisiológica de tener una vida sexual sana. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el sexo en el embarazo siempre tiene que ser cuidado con preservativo, por ejemplo. Vos me decís. ¿En serio? Ahora, ahora que ya ahora no hay, que no no hay, hay peligro, riesgo. ahora que pasó, justamente el canal de parto eh, es un montón eh, y tenemos que cuidarle mm, no muchísimo. Sabía. Entonces, eh, muchas veces te dicen no puedes tener este sexo durante los tres primeros meses y bueno, hay un cierto cuidado en los tres primeros meses, pero en realidad es cuando más cuando más mejor, hablando más y pronto, cuando mejor lo puedes pasar porque siempre cuidándote el cuerpo de la mujer sigue medianamente igual, ¿sí? No hay, una, no hay un bulto en, la, en el abdomen. Más o menos. O sea. más o bueno, yo pero de repente... Yo vi las dos líneas y sabe cómo como en <risa> la comida. O sea, me la párate, a la así, la justificada palabra, para Y comer. A caminar con las piernas abiertas. Ay, yo también. Y psico sí, psicológico era eso. Fue no, psicológico todo. ¿sí? Nada de eso. Viste que te dicen, ay, no exageres. No. Se exagera, querides, queridas y queridos. No se exagera. Y porque hay queridos también. ¿Por qué? Porque en realidad cada cuerpo es un mundo, volvemos a decir lo mismo y hay que respetarlo, ¿sí? Básicamente. Entonces, en mi, en mi caso yo tengo lordosis y tengo la, la última ah. este, vértebra paradita, potito parado. Ah. ¿Eh? Entonces, claro, empezó a abrirse la columna, porque cambia fisiológicamente tu columna, se hace una S y se levanta. Es y es yo desde loco, el momento uno empecé a caminar como un pato, ¿Sí? porque si cerraba la pierna me iba de Nazo. Me entendés ahí, ¡pa! ¡Al piso! ¡Ojo ahí! Que, Opa, sí, que ¿Qué hay para la irse va, de nada. Exacto. Bueno, no, ellos <ríe> puede hacer chiste con su me encanta, me encanta el piso. <ríe> Ya me <voy> a encontrar <ríe> algo en este. Entonces, ¿qué pasa, <ríe> chicos? Este, pasan muchas cosas. Después, el, la, el primer trimestre, cuando sí, hay que tener un cuidado, porque es cuando el embrión se agarra, y tenemos pero la podés pasar muy bien. Ya en el segundo, y bueno, podemos. Podemos preguntar, che, ¿tenés ganas? No, la verdad que no. Bueno, tenemos otras opciones. Podemos, no solamente el sexo se trata de una cuestión física, ¿sí? De penetración. Podemos hacer un sexo viendo una peli. Podemos hacer otras prácticas que no tienen que ver con el cuerpo a cuerpo, mm. ¿sí? Y eso también está bien. Caricias, masajes, ¿sí? sí ¿Hasta qué? ¿Hay un tiempo o hasta...? O sea... No, ahí va. En el segundo trimestre, Perdón, cuando uno la, la pasa, ansioso. O sea, estás ansioso. ¿Cuánto tiene tu nene? En el, claro, en segundo, es que después viene el porferio. Claro, eso va a ser en otro programa, el porque no llego, no porque... llego. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, chicos, viene el segundo trimestre, en donde, bueno, ya hay una panza que se nota, ya hay ciertas molestias físicas puntuales, y ahí es donde a veces te dicen, mira, hay ciertas posiciones que son más fáciles y de, y de, de mejor acceso, la cucharita. Vamos a decir así una nomás sí. Así como el, por el horario de la tarde No se puede decir mucho ¿El millonero también? Eh, puede ser, más o menos Cuesta sí, ¿Pero cómo hace con la panza? No, claro, claro, no le metes la panza Bueno, el catamarqueno, el Claro, porque el hay algunas marqueno, personas no Que me el llaman está... y no lo está Pero es el horario, guarda el horario Hay algunas personas que me llaman Y me dicen Escuchame, me da impresión Porque el bebé me patea Claro, sí, el pibe sí. está viendo todo Ahí va, el va, primer, claro No, no, no Primero no, no, no, no, que, que nada Es inaccesible Es inaccesible Y no le puede pasar absolutamente nada al bebé No es que va a sentir Solamente va a sentir Mucha felicidad porque la mamá está largándole así chorros y chorros de oxitocina que es una es la hormona de la felicidad. ¿eh? Entonces le dice la madre mira qué felices estamos y el bebé hace ¡Ah! es como que entre en una <risa> pero no, no ve nada. nada no no alcanza pues está muy largo el tranco, bueno, pero la pregunta y la duda que es te como que la mira para hacértelo en criollo hay un pasillo vos entras por una puerta sí. le das le das le das le das sí. por el pasillo sí, llegas al pasillo de unos varios metros Recién el pasillo, ¿querés abrir esa puerta? No, está cerrada con llave. Detrás de esa puerta hay otro pasillo y recién hay una bolsa. Ah, ¡Que lo sostiene! ¡Tranquil! ¡Frescamente! Se puede hacer ruido todo entonces. Todo, claro. tiras así petardos, haces el rinraje, ¿Ah, todo lo que vos ¿Ah? quieras, ¿entendés? <ríe> y para terminar el tercer trimestre es donde hay que tener cuidado. Porque... En el caso vamos a decir las palabras como son El semen es eh, propicia La apertura del cuello de útero sí. Por eso Entonces, te lo aconsejan para cuando eso, No sé, ya está semana 39 exacto, 40. Eh, ahí tener. te dicen Andá y sé feliz como sea Si no puedo regalar Tengo un amigo, una pareja amiga Que la noche anterior sí. Ajá. Tuvieron Mira qué Le vino bárbaro Ahora, ¿qué pasa? Se produce un isopadito eh, Al final del embarazo sí. Justo ...previo antes de que este el bebé llegue a, a salir, obviamente, de la panza de mamá. ¿Y qué pasa? En ese isopado se ve este, si hay algún este, bichito, ahí es un bichito puntual, que no me acuerdo, estreptococo creo que es eh, la palabra correcta. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque el bebé al pasar por sí. el canal de parto puede absorber todos esos este, microbios y demás. Lo estoy diciendo de manera muy criolla, ¿sí? ¿sí? Para que lo entendamos en casa, porque esto tiene muchísima, este, son términos médicos. ¿Puedo algo sí paciencia, también? Porque eh, durante el embarazo la gran mayoría... Creo No he hecho un estudio Pero no tiene Una actividad sexual Muy activa Por no te por digo Pueden manera? pasar Hablá por vos, vos. A Vamos a ver no, por vos ser, no. Mirá, Hacen así en cámara Yo, no. en Yo nunca me sentí cámara. Más plena Que embarazada Bueno Pero ¿sí? de verdad bien, Yo yo, este, prácticamente veía un masculino, así sea el, el escobillón, y lo, lo revoleaba, así lo revoleaba. es un mundo. No me podían decir hola a mí, imagínate. No, no. Por eso te digo, a ver, claro. escorpiones y todo. Mira que, mira, el zodíaco no Sí, olor me todo. sentía linda, me sentía feliz, Bien. me sentía estable. Bueno. Todo lo que no me siento, <risa> <risa> no estaba mejorando. necesito estar Bueno, entonces, Ouch. ojo, ojo con el tercer trimestre, porque ahí es donde tenemos que reforzar cuidado, por supuesto, con el último, único método barrera, no me voy a cansar de decir lo que es el preservativo, si podemos conseguir preservativos femeninos, sería un golazo, pero todavía acá en América Latina no está, yo voy a hacer voy a traer los dos así vemos las diferencias en el próximo programa Mira. y exacto y este, si, no, si no puedes usar un preservativo masculino, por supuesto y por supuesto movimientos en donde la persona que tiene útero esté tranquila, esté relajada y por supuesto paciencia siempre, como siempre Siempre te digo la comunicación es la base de todo pero no solamente con tu pareja la primera comunicación tiene que ser con vos y trata en lo posible de ser lo más honesta y lo más honesto posible y si realmente no estás a gusto háblalo y decilo contale qué pasa porque muchas veces es que te pasa nada mm. Y vos decís, y todos estos estos miedos, la mamá tiene muchos miedos de qué le pueda pasar al bebé, la mamá sí, está Dios. con sobre una incertidumbre, primerizos, ¿no? primerizos sobre todo en los primerizos miedo. y primerizos, pero la mamá está con mucha incertidumbre porque es muy responsable de muchas cosas, si al bebé le pasa algo, ¿qué hiciste? Claro. entonces si vos tenés una compañera que está pasando por este proceso sabe que es un proceso, tiene un tiempo nada más y sabe que también se pueden desarrollar otras prácticas y otras técnicas en donde no solamente se recurra al cuerpo físico literal sino que te podés encontrar desde otro lugar habla, charla Compartí qué estás sintiendo, qué te está pasando, porque esa es la verdadera clave del éxito. Si no, yo te puedo decir técnicamente muchísimas cosas que van pasando durante el embarazo, pero si yo no te lo digo, o quizás no me pasó nunca, entonces yo todo lo que está diciendo María no lo viví jamás. Y me pasó todo lo contrario, o me repasó, me quiero morir. Entonces, eh, hay que hablarlo, chicos, en realidad, y se pueden pasar cosas buenísimas, porque en ese estado también la mujer puede disfrutar mucho más, porque lo está diciendo Orne. Entonces, ¿puede ser golosa como Orne? Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía ¿Cómo? que cerrar eh? Para ir a... No se entendió la bueno, parte bueno, Que no lo dije yo No se no entendió pero la parte ahora. De cuando dijiste El de Rampón Pará, te voy a decir algo No, pero Exacto. de verdad que No, no pasa por lo, tanto Lo, lo sexual Es que... que que también me pasó, pero no pasa tanto por ahí sino por la, la plenitud que me hizo sentir el embarazo, plenitud. pero es verdad que cada mujer lo vive y lo transita sí. de, de manera distinta sí. y me parece además de, de la comunicación con la pareja y con uno mismo que dijiste, le agrego la comunicación con el ginecopsetra, oh, porque si hay alguien que molestamos durante todo el embarazo eh. a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a cualquier hora y siempre responde el ¿no? fundamental tener comunicación y que siga también tu mismo criterio porque por ahí estamos con una persona que vos decís che, eh, voy y me dice que haga esto y yo no me siento cómoda ni, ni cómodo Bueno, entonces busca porque no se le debe lealtad a nadie Simplemente se le debe lealtad a vos, a tus gustos, a tu criterio Y obviamente también es confiar mucho Yo en los baby showers que hago, siempre les digo a las mamás y a los papás Confíen en su criterio que es ese el que tiene que ser Porque ese bebé eligió eso a esa mamá y a ese papá, no eligió a otro Entonces, eh, confíen en ese criterio Y como siempre digo, el sexo es fantástico Lo podemos disfrutar y tener una vida sexual sana siempre El tema está en elegirlo ¿Cómo le habla la Yo que digo que la, Ay, de de la gente. Sí. Ella, ¿cómo le habla a la gente? No, no la gente está la ha tomado como pro. ¿Pero cómo hace para hablarla así al lente la, a la es muy claro. Amo a la morocha, sí, amo sí. a la morocha de un solo ojo que me mira estuerta, pero la amo, la <risa> cámara la amo. Qué raro Tenemos mensajitos, loco Tenemos mensajitos, por un lado dice Qué belleza y libertad la pareja de vivir como viven en un ambiente alegre y hermoso Por otro lado tenemos un mensajito que dice Yo en el embarazo no me animé a tener intimidad con mi pareja y él me respetó como tiene que ser Por supuesto, claro. excelente, excelente eso de respetarse, hablarlo y esto, no me animo bueno, consulta con un profesional, sacate todas las dudas porque por ahí hay muchos mitos que están infundadísimos y de repente que es tu mi... pareja también lo escuche genial. Y también pasa mucho después, ¿o no? Oh, Yo bueno. tengo muchas amigas que apenas son mamá, periodo. también pasa que la teta no, porque la intimidad no, voy no, porque a tener, el, mira, el mira, alimento hagamos... de mi bebé, de mi hijo no. Mucho pasa Vamos a hacer una cosa Yo te prometo Si vos tenés dudas en casa Te pido las escribas Porque la semana que viene Traigo sexo en el puerperio oh, Que es se llena el buzón. Pero hay el Sexo en el puerperio Y ahí te cuento Pará, qué pasa ouch, Hay otra ouch. pregunta Que decía eso ¿Cuánto dura el puerperio? Ta claro claro uy, ¿Cuánto, ¿cuánto es ¿Cuándo eh? empieza? ¿Cuándo termina? Depende por de, Depende de cada <risas> cuerpo Así que imagínate Es una gran incógnita Vuelvo a decirte lo mismo Hay un historiador Que dice Que la historia de la humanidad se puede contabilizar en una hora el hombre cuando aparece en los últimos 60 segundos. Y sabes, la sexualidad como ciencia, sabes, cuando aparece en los últimos 3, 37 miclésimas de segundo. O sea que es una ciencia súper nuevita. Hay que empezar a hablarlo, por supuesto, y de esa manera vamos a poder construir una es La batallera del sexo. ¿no? Sí, sí, sí, sí, espectacular. Me, me gusta Me, gusta esa me, me encantó. O no? Sí, se aplaude, se aplaude, se aplaude. Gracias. Sí. gracias, Gracias. Nos encantó. A y como siempre te decimos, seguíla en las redes, que está buenísimo el contenido de valor que que deja Emi en, en Instagram. Es espectacular. Además, todas las dudas también te las pueden sí, pasar es ahí que lo hacen. y las traemos la semana que viene. Lo hacen, lo hacen. Escríbanme así podemos contestar acá lo que necesiten. Okay. Eh...